Tyler sold soap to department stores at $20 a bar. Si tuvieras que identificar al club de la lucha con un objeto, ¿cuál sería? Está en las portadas de los DVDs y Blu-rays, en los postes promocionales e incluso en las camisetas. Es un engranaje dentro de un todo. Pero si lo piensas más de dos veces, el jabón es más que un Mcguffin. Representa la identidad misma de la película. Pero para entender esto necesitaríamos un poco de contexto. Es por eso que hoy he traído conmigo a un experto en Fight Club y en la química. Por favor, demos un aplauso a Juan. ¡Hola! Mi nombre es Juan David, todos me llaman deréis soy estudiante de la Universidad de Antioquia en Colombia y soy estudiante de química y es un gusto participar acá y pues empecemos. Desde los babilonios en 2800 antes de Cristo, pasando con los egipcios en el 1500, los romanos en el 58 y demás culturas alrededor del mundo, siempre se ha tenido una producción de jabón, siendo uno de los inventos más útiles en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque además de dejarnos limpios saliendo oliendo rico, que es obvio, nos brinda una protección frente a lo más pequeño como son los virus y las bacterias. ¿Cómo hacían si nuestros antepasados para hacer jabón? Pues de una manera bastante sencilla. Se necesitan simplemente dos materiales, o como en el mundo de la química le decimos, dos compuestos. Una grasa de cualquier procedencia y una base. Entonces viene lo complicado, ¿qué es una base? La base es todo lo contrario a un ácido. Los ácidos vienen en múltiples aspectos. Los encuentras tanto en el vinagre como en los limones, en las naranjas, ese sabor ácido que te da en la boca. Y las bases vienen siendo todo lo contrario porque tienen relativamente un sabor amargo. Son tan contrarios que si un ácido se encuentra con una base, se aniquilan mutuamente en lo que se conoce como una reacción de neutralización y se produce una sal. Yo creo que eso se entiende muy fácilmente con un ejemplo. Como el ejemplo más sencillo que se puede hablar es cuando juntamos ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte y tóxico, se encuentra con una base fuerte que se conoce como hidróxido de sodio o NaOH, la cual es una base muy fuerte y corrosiva. Cuando ellos se encuentran en solución acuosa forman lo que se conoce como NaCl o sal de mesa o sal común, que pues todos tenemos en nuestras casas y es bastante utilizada en la gastronomía mundial. Entonces, para hacer jabón necesitaríamos una base que podría ser lejía, agua y grasa. Todos y cada uno de los componentes para hacer jabón tienen una representación dentro de la película. El más importante sería el narrador. Al principio él es solo una gota en un mar inmenso, una persona común con una vida monótona. Podría ser perfectamente tú. Es tan normal y corriente que su equivalente en la receta lo tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene un vaso de agua en casa. Pero entonces llega Tyler para romperlo todo. Esa es la base de la película. La lejía le representa. Él inicia el club. Hace que el narrador sangre, que se destruya por fuera completamente. Pero para que se forme el jabón, necesitaríamos grasa. Y qué mejor grasa que el propio club. Es el último añadido para cambiar del todo al protagonista. El último ingrediente para que pase de ser agua a jabón. Al final de esto va Fight Club sobre el cambio. Cómo una persona normal y corriente puede llegar a ser el líder de una banda terrorista, de cómo el jabón puede transformarse en dinamita. Y esto es lo que evita Marla, pues su elemento, el ácido, anula la transformación a jabón que la lejía estaba provocando. Ella es muy ácida, de hecho provoca que el narrador no pueda dormir por las noches, pero gracias a ello más tarde llega el propio Tyler para neutralizar la situación. Que sí, que Tyler le destruye por fuera, pero gracias a la combinación Tyler y Marla el narrador vuelve a dormir bien. Detengámonos un momento y analicemos la reacción que utiliza Tyler Dorden para hacer jabón. Primero que todo, la grasa utilizada por Tyler son los triglicéridos. ¿Dónde se encuentran fácilmente los triglicéridos? Y además utiliza algo que se conoce como lejía, que es el nombre muchas veces que se le da al hidróxido de sodio o NaOH. ¿Dónde más utiliza Tyler la lejía? Como un desecho de la reacción, nos queda el glicerol o la glicerina. Bueno, ya teniendo la glicerina, podríamos utilizar una mezcla entre ácido sulfúrico y ácido nítrico para obtener lo que todo el mundo conoce como la nitroglicerina, que tiene usos desde vasodilatador para evitar infartos, o de pecho, hasta su uso en la dinamita, donde es el compuesto mayoritario. Y ahí tendríamos lo que Tyler dijo, dinamita. Ahí es donde ya tendríamos... El cambio. Desde algo tan simple hasta algo tan complejo como una bomba. Todos estos pasos sería Tyler haciendo que el club pase a ser el proyecto Mayheim. Una bomba que puede provocar grandes destrozos al sistema. Pero por suerte llega a Marla. Pero llega tarde. Aún así, como ya hemos dicho, anula a Tyler. Lo contrarresta. Sin ella, el protagonista no se hubiera dado cuenta que él y Tyler son la misma persona, no hubiera relacionado los puntos. Ella es la que hace que el último restigio de jabón no se transforme en dinamita. De esto trata el club de la pelea, del cambio, de cómo todas las personas que nos rodean son ingredientes para hacernos como somos, incluso de cómo a través de las acciones que cometemos moldeamos lo que somos y seremos. Todo el mundo es agua y muchos podemos ser jabón, incluso según con quién te relaciones puedes llegar a ser dinamita. Porque la química siempre ha sido el estudio del cambio. Nos ha ayudado tanto a cambiar evolutivamente como a ser diferentes personas. El mundo no sería lo mismo sin la química y se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, como hace Tyler. Pero siempre es bonito. Es bonito aprender todo acerca de esta ciencia y ver cómo algo tan sencillo y monótono para nuestras vidas como lo puede ser el jabón, puede ser transformado en una bomba en relativamente pocos pasos. Asimismo, una persona tan común y corriente como el narrador puede transformarse en algo tan peligroso como lo es Tyler. ¿Tienes algo más que añadir, Juan? Gracias a ti, Vilo, por permitirme hablar de las dos cosas que más amo en este mundo, que son pues el cine y la química, y un poco también lo que es mi película favorita, que es Fight Club, y pues no, agradecerte a ti, a Rafa, a todos los involucrados en esto. Muchas gracias a ti. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, comenta, suscríbete, compártelo con tus amigos, y bueno, sígueme en mis redes sociales. Espero que os haya gustado el vídeo, mi nombre es piloto Ralbo, y aquí se habla de cine.